corazón contrito y humillado, vamos a pedir perdón de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y Dios, que todo lo puede, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. En las alturas, gloria, aleluya, que en la paz. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría que en honor de tu resurrección hemos vivido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén, Amén. En la primera lectura nos relata el libro de Hechos de los apóstoles Cómo era la vida de Pablo, su vida cristiana Y cómo se agrega a la vida común De mano de otros misioneros y su inmediata dedicación a la predicación Escuchemos la primera lectura con atención Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo Entró Pedro en la casa del oficial Cornelio Y este le salió al encuentro Y se postró ante él en señal de adoración Pedro lo levantó y le dijo Ponte de pie pues soy un hombre como tú Luego añadió Ahora caigo en la cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que le teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Todavía estaba hablando Pedro Cuando el Espíritu Santo Descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos que habían venido con Pedro Se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos Entonces Pedro sacó esta conclusión ¿Quién puede negar el agua del bautismo? A los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo Luego les rogaron que se quedara con ellos algunos días Palabra de Dios Vamos a responder el Señor nos ha mostrado su amor El Señor nos ha mostrado su amor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria el Señor nos ha mostrado su amor. El Señor nos ha mostrado su amor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios. Su amor y su lealtad hacia Israel El Señor, ha El Señor nos ha mostrado su amor El Señor nos ha mostrado su amor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor. El Señor nos ha mostrado su amor. En la segunda lectura seguimos escuchando la carta de Juan que nos indica cómo es el verdadero amor. ¿Y cómo debemos demostrarlo? Escuchemos De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación, por nuestros pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Evangelio de Juan Jesús en su conversación en la última cena Hace una comparación y nos dice Hoy oh, lo que debemos hacer para, para permanecer unido en Él Y poder dar frutos y frutos en abundancia todos y toda puesto de pie para escuchar luego del cántico la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya.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 no es ustedes quien me han elegido, soy yo que lo he elegido a ustedes. Lo he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre le conceda cuanto le pida en mi nombre. Esto es lo que le mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, hemos estado mirando un poquito la panorámica de los escritos del libro de juan un libro muy cuidadoso del lenguaje pero muy insistente en lo que pide juan está escrito de una manera muy gloriosa pero su insistencia en lo, en lo que pide podemos llamarle que es un custodio del amor de dios juan es un custodio muy celoso del amor de dios fíjense que cuando habla del amor de Dios lo hace de manera en una pirámide habla de que Dios es nuestro Padre y nos ama pero dice algo muy importante nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos y quién fue que dio la vida por sus amigos podemos interpelarnos y decirnos que quien dio la vida por sus amigos fue Jesús de tal manera que ese amor puro ese amor concreto que emana del Padre por medio de su que dio la vida por nosotros Es lo que los escritos joánicos Están pidiendo hoy Que lo llevemos a cabo Que lo cumplamos Que vivamos ciertamente Esa ética del amor Esa ética del intercambio amoroso Que tuvo Dios con nosotros Y hoy Juan también nos dice algo Que nos puede servir de mucho a nosotros Nos dice Todo lo que ustedes pidan En mi nombre Le va a ser concedido pero no pueden ustedes pedir eh, las cosas por un deseo propio o por un deseo particular. Somos iglesias, somos sinodalidad y eso nos une, eso nos lleva a nosotros a concretizarnos de que la iglesia es una y que todo lo que hagamos es desde ese amor que Jesús le dejó y le entregó a la iglesia. De tal manera que cuando Juan... Expresa aquí algo muy importante Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo Es que muchas veces hacemos la cosa por conveniencia nuestra O inclusive dentro de la misma iglesia queremos hacer algo Solamente porque me gusta o me conviene a mí Pero si somos iglesia y el amor es que nos rige Entonces tenemos que hacer la cosa a nivel de consenso Entonces tenemos que ver qué es lo bonito, qué es lo agradable para una iglesia de la realidad y desde allí actuar como verdadero cristiano como verdadera cristiana fíjense algo muy importante cuando Juan habla del amor habla de la entrega habla del servicio no solamente habla de un amor en, en el sentido del ágape habla también un amor en el sentido del servicio porque amo sirvo porque amo le, me entrego como lo hizo Jesús fue tanto el amor que derrochó en la cruz que se entregó y murió por nosotros No hay una prueba del amor más grande que esa La redención de Cristo en la cruz Y eso es lo que se nos pide a nosotros De lo único que no podemos dudar Es de ese amor que el Padre nos tiene a nosotros Es de esa entrega Si tuviéramos que definir el amor Lo hiciéramos de distinto amplio desde distintos ámbitos, desde el diccionario, desde cómo miraban los griegos la concepción del amor, desde cómo la miraban los romanos la concepción del amor, desde cómo se mira en América Latina la concepción del amor, y es válida porque son respuestas subjetivas, no son objetivas, son subjetivas, que abren campo, para opinar y dar distintas definiciones, pero cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros, es un amor completamente entregado a la fidelidad, es un amor completamente entregado a custodiarnos a cada uno de nosotros, Dios es un Dios celoso de sus hijos, por eso quiere que sus hijos tengan un buen comportamiento, por eso quiere que sus hijos vivan el verdadero amor, el verdadero servicio, que sean amigos con mayúscula es lo que nos pide el evangelio de hoy podemos dudar de todo pero no podemos dudar de que Dios nos ama porque ese amor nos va a llevar a nosotros a comprenetrarnos directamente fíjense que Baruch Espinosa un filósofo del siglo XVII él tenía un modo muy diferente de, de lo que era Dios cuando él hablaba de Dios él decía que Dios era todo él decía una frase muy famosa la naturaleza coma o sea Dios lo que significa que él no era un panteísta en el contexto de que eh, Dios estaba en todo, es que Dios era todo, decía Baruch Espinosa, Dios es todo. Tenía un problema muy serio Baruch Espinosa, y es que él comenzó a leer la Biblia y él comenzó a despojar la Biblia de todo contenido espiritual, de todo contenido revelatorio y decía no, aquí no hay nada revelado por Dios, no, aquí no hay nada que sea inspirado por Dios, pero pasó algo extraño y es que cuando él llega y está leyendo sobre el amor de Dios, dice no, no, es que yo no puedo dudar que Dios es amor, yo de lo único que no puedo dudar es que Dios es amor, que Dios, el amor al prójimo es válido, después de que se había confundido tanto, cuando lee los escritos del amor, cuando lee los escritos de la entrega de Dios, cuando se da cuenta de que Dios está sobre toda la cosa dice yo no puedo dudar del amor de Dios la Biblia yo me la llevaría conmigo a la tumba dice Baruch Espinosa porque el amor es importante porque desde allí permanecemos para compartir y realizarnos de manera diferente para realizarnos de manera conjunta y ya lo decía aquel escritor esto, Marciano Vidal un escritor que era muy muy marcado por amor por la moral, él decía bueno cuando se habla de Dios, cuando se habla de la trilogía amorosa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se está hablando de que si Dios es justo o injusto no, no, no no Dios es amor y punto y se acabó y por amor Dios actúa y el que actúa desde el amor siempre va a llevar consigo una línea ...de cuidado, una línea celosa, una línea de cuidar y querer a los demás... ...de tal manera que el amor de Dios no se aleja de ninguno de nosotros... ...está ahí y es tarea de nosotros buscar ese amor y recibirlo... ...pero recibir, recibirlo como nos lo dice Juan, no son ustedes los que me han elegido a mí... ...no somos nosotros los que hemos elegido a Dios... Dios nos eligió a nosotros Y porque nos eligió a nosotros Somos privilegiados Y porque nos eligió a nosotros Nos bendijo con su bendito y considerado amor Con su piedad, con su vida reconciliatoria Para que podamos en el día a día Crecer y sentirnos verdadero hijo e hija de Dios Que el Señor nos ayude, nos ayude a cultivar Este verdadero amor que nos presentan los escritos joánicos En el día de hoy Y transmitirlo a los demás Que así sea nos ponemos de pie y le pregunto ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo ¿Creen en Jesucristo su único Hijo Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí, sí creo ¿Creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica? Sí, sí, sí, sí creo. creo Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia que todos nos gloriamos de profesar En Cristo Señor nuestro Amén, Amén. En nuestras intenciones vamos a decir Escúchanos Señor Por el Papa, los Obispos y todos los Sacerdotes Escuchamos, Para que sean ejemplo de amor fraterno Materializado en obras, oremos al Señor Escúchanos, Escúchanos Señor. Señor Por nuestros gobernantes Para que elijan los caminos verdaderos De la paz para nuestra patria Y el amor para el prójimo Oremos al Señor Escúchanos, Escúchanos Señor, Señor. Por los pobres, los enfermos, los que sufren, penas o tristeza del alma y de cuerpo Para que siempre reciban de nosotros todo aquello que deben tener como hermanos Y realizar el amor de Cristo en ello, oremos al Señor Escúchanos Señor Por todos nosotros aquí reunidos, que en el mundo no haya de pleno derecho dificultad y materializar la fe de nosotros En el amor de Dios Dando fruto en abundancia Oremos al Señor Escúchanos Señor pedir, Vamos a pedir también por los jóvenes Tanto los religiosos Como los jóvenes de la parroquia Que están en un taller de formación de fin de semana Por eso ven algunos hiatos En los asientos Para que el Señor le bendiga, le proteja Para que el Espíritu Santo se derrame Sobre ellos y puedan Venir con una nueva espiritualidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor. Acoge, Padre Santo, la súplica que hemos traído ante tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este, este sacrificio, sacrificio para, para la alabanza y gloria y de, de su nombre, nombre para, para nuestro bien, bien y el de toda su, su santa iglesia. iglesia. Suba a ti, Señor, nuestra oración, acompañado por esta ofrenda, para que, purificado por tu bondad, nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz. Llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación Quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan tu gloria Santo, Santo, Santo, santo es el Señor Santo, Santo, Santo, Santo. Él es Dios es nuestro Dios, nuestro Dios. Gino está en Está, está, está, Cielo, y la tierra, está, de tu gloria, gloria Señor, llenos está llenos de ti, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu.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 Siervo. A usted y yo le llamo mis amigos, confidentes, reales y cercanos. Por consiguiente, vamos a pedirle a nuestro amigo Jesús que nos enseñe a orar como Él enseñó a los apóstoles. Y juntos decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.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 Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que nos da su paz, el Hijo de la Virgen María. Dichos son los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Unión espiritual para aquellos que no pueden hacerlo de manera sacramentada Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón Pero como no puedo recibirte sacramentado, venite al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. del mes. Me ha seguido desde el vientre de mi madre. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos una procesioncita, una procesión hacia la Virgen con la entrega de las flores. Yo quiero que se acerque aquí ya la persona que está destinada a entregar las flores y que vengan con los niños porque también le vamos a entregar un presentito a los niños. Junto con una canción que nos va a entonar el coro. Todo el mundo que venga recoja la flor y se la lleve allá la virgen en procesión y vengan con los niños María, María tú que venas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María madre enséñame a vivir con ritmo alegre Todos nos ponemos de pie para hacer un Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María, María, Madre de Dios, de Dios, Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la, la hora de nuestra muerte. muerte Amén Ok, muchísimas gracias Ahora Continuamos con los avisos. Primero les recordamos que la misa es todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en la parroquia y en la capilla a las 8 y media de la mañana los domingos. A las 6 de la tarde los sábados en la, en la, en la capilla. Ok, además de eso tenemos misa todos los días a las 7 de la mañana aquí en la parroquia, todos los días de lunes a viernes aquí en la parroquia tenemos misa a las 7 de la mañana ¿Dígame? Ah, de lunes a sábado de lunes a sábado a las, 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ok, también tenemos dos celebraciones especiales la primera es el día 12 que como ya nos habíamos comprometido con la comunidad mexicana tenemos la celebración especial de la Virgen de Guadalupe, que es todos los 12, todos los días 12 de cada mes, y el próximo 12 vamos a tener la primera celebración especial para la Virgen de Guadalupe con la comunidad mexicana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde los esperamos para celebrar junto a nuestros hermanos. También les recordamos que el Padre había anunciado que íbamos a comenzar, que se nos había designado. Como santuario, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer unas labores para convertir la iglesia en un santuario Y esas labores van a comenzar con una misa el día 19 Todo este proceso de santuario, él dice que es un proceso un poco largo Pero va a comenzar el día 19 a las 6 de la tarde la misa Y todo el mundo está invitado Es una misa muy especial, muy importante para nosotros como comunidad Y en la cual va a estar... No solamente nosotros, sino toda la, la zona de independencia De todas maneras, eh, si quieren alguna información extra después de la misa Estamos aquí para servirle Les recordamos nuestro canal Evangelio de Cristo Vivo de Youtube Ahí está siendo transmitida la misa todos los domingos Y las celebraciones especiales también son transmitidas por ese canal Además de otras, otras, otros, muchos otros contenidos que tenemos Y ustedes si no están inscritos Se pueden inscribir y pueden activar la campana Para que cada una de esas actividades se lo anuncie Y nosotros podamos contar con ustedes Ya sea presencialmente o virtualmente De mi parte, muchísimas gracias Muchísimas bendiciones Oremos Recibe y protege Señor con amor constante A quien ha salvado para que una vez redimido por la pasión de tu Hijo, se llene ahora de alegría por su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Nuestra santa misa ha concluido. En nombre de Cristo podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Moradores del campo a la ciudad Entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos a las madres su ternura y su afán Y su noble atributo de la creación. sin pan Celebremos todos la fiesta más bella la que más conmueve de nuestro corazón. corazón. Fiesta meritoria, que honramos con ella a todas las madres de la creación. Quien como una madre con su dulce canto nos disipa el miedo, nos calma el dolor, con solo brindarnos tu regazo santo, con solo cantarnos baladas de amor. Ella prende el niño, la sonrisa tierna, el joven la noble, beneficación, recuerda al anciano.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 y su nombre atributos de sin paz Felicidades a todos los países que celebran el Día de la Madre hoy Especialmente a la comunidad mexicana Muchas felicidades a todas las madres